Mi nombre es Sara Cabrera Vázquez, soy escritora y periodista. Bueno, yo soy Estela García, Castilla Riles, eh, soy una mujer migrada de Argentina, en Inglaterra hace más de 20 años, y me dedico actualmente a una consultoría que es como la semilla una consultoría sobre temas de inmigración e inmigraciones internacionales. ¿Sí soy González, eh, soy licenciada en arquitectura. Eh, vengo de Guadalajara, Jalisco, México, y me dedico a hacer reciclaje y restauración de residuos urbanos. Bueno, nosotros somos estudio 14, somos mujeres, luchamos por nuestros negocios. Aquí estamos un año más desde cuando estás sin Fronteras trabajando proyectos en diversos ámbitos. Cuando hice un curso de como aprendizaje, pues también de, intentando de, de formar, eh, me preguntaron pues si lo es basura, ¿qué, qué estás exponiendo. Es decir, si tú partes de una materia prima que es basura y esa la tienes a mollo, entonces estás exponiendo realmente a tu trabajo, ¿no? Y pues eso yo creo que fue el detonante que dije efectivamente, o sea, es el mínimo riesgo que yo tengo si estoy pasando de la basura, con lo cual pues tengo un poco que exponer y, y ahí sí que tú estableces el límite quizá eh, en ese momento lo vi de esa manera había mucho que exponer porque siempre aparte de conseguir un espacio tienes que tener un, un, una serie de herramientas una serie de... es decir no es tan solo basura no pero definitivamente que, que por difícil que sea llega el momento en que tomas la decisión ¿Qué a todas las ¿Quieren emprender o quieren, eh, como tú, pasar de trabajar por cuenta ajena ¿sí? a cuenta propia? Yo creo que hay una parte importante que es la escucha a una misma. ¿no? Escucharse, ver eh, qué es lo, realmente es lo que quieres hacer y contrastarlo con tu realidad. ¿no? O sea, ver, eh, primero, escucharse. Creo que, hay, que tenemos que tener momentos de escucha personal y también momentos como de escuchar grupal, pan, ¿no? que no soy la única, igual está pasando esto, ¿no? porque a veces son condicionamientos sociales, eh, escuchar, escucharse, escuchar qué está pasando y, y de ahí ir podiendo tomar las decisiones que, que, que creas mejor. ¿no? Emprender eh, no es sencillo, yo a veces creo que en redes sociales y demás se mandan unos mensajes muy naivos y muy ingenuos a veces con el tema del emprendimiento. Creo que es un, algo muy serio y, y de, con mucha dedicación, porque es que tiene mucha dedicación. Eh, entonces, eh, y tener en cuenta el contexto, que la realidad no es sencilla. ¿no? O sea, estos mensajes del universo que me ayudan yo puedo con todo, me parecen hasta peligrosos a veces, ¿no? porque pueden generar mucha frustración. Eh, entonces, ahí hay que poner el punto de la realidad y, y hablar con otras, ver otras experiencias e intentar sacar adelante tu proyecto, incluso pensar que no tiene que ser de autónoma tú sola, ¿no? sino que a lo mejor puede ser un proyecto compartido con otras personas. Yo en mi caso ahora eh, he emprendido a nivel individual como autónoma, pero mi expectativa es poder tener un equipo de trabajo que es mucho más agradable, más interesante, más enriquecedor y puedes tener una oferta de servicios o de productos que elabores mejor, más adecuado. No sé, entonces yo aconsejaría eso, no contactarse con otras, escucharse a sí misma, cuáles son tus intereses y tus capacidades reales y no perder el contacto con la realidad, ¿no? porque eh, a veces puede ser complicado, pero también es muy satisfactorio. Cuando ves que las cosas van saliendo, eh, también... Ay, yo quiero reiterar mi, mi invitación a todas las mujeres que tengan una idea en su cabeza,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 Creo que ahí hay una historia que merece ser contada y si la tienen, de verdad que se si lancen y, y la escriban y la publiquen y, y llegue a todas las mujeres del mundo. A su vez queremos destacar el, el trabajo duro y que día a día aporta Amistad sin Fronteras de nuestras mujeres voluntarias, que crean proyectos como el de mujeres que replantean la... estamos encantadas de recibir mujeres en prácticas que apoyan que aportan nueva energía a nuestra organización todo esto hace y construye día a día economistas en fronteras Emma feminista ahora, ahora, ahora marcha